Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias, Gabriela. Gabriela es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en evaluación de impacto de políticas públicas, en temas de educación, métodos frontera, en bueno, bueno. otras cosas, eh, endogenidad, <risa> en endogenidad, cosas así. Y hoy en concreto nos viene a hablar sobre temas de eficiencia del profesorado. Así que nada, muchas gracias, Gabriela. Y gracias, Juan. Bueno, antes que nada, eh, bueno, agradecer a todos los que están aquí, pero sobre todo a la invitación eh, por parte del CIO y en particular a, a Juan Aparicio, que es un, como siempre un excelente eh, host y hace que nuestra estancia aquí sea, sea muy productiva y, y amena. Así que muchas gracias. Eh, bueno, como dicen, eh, el trabajo que vengo a presentar eh, intenta explorar o analizar eh, las diferencias entre profesores, más que profesores maestros de educación primaria eh, en España. Entonces, eh, yo sé que es un poco cursi la imagen, pero bueno, es un poco para eh, expresar la motivación del paper y eh, entender por qué es eh, importante estudiar la eficiencia de, de los profesores. Básicamente, esta imagen me gusta porque, bueno, al final los estudiantes no son plantas, eh, son <risa> individuos, son seres humanos. Pero bueno, depende eh, un poco de cómo el profesor los cuide y del tratamiento que haga y de cómo gestione al final... Eh, este jardín que tiene de plantas, el resultado que, que vaya a tener. Eh, de hecho, existe mucha literatura acerca de eh, la importancia que tienen los profesores en lo que es la función de producción educativa, que básicamente es el, el principal recurso o el principal factor que, que afecta al resultado de los alumnos. Existe mucha evidencia de que eh, los recursos escolares en general no logran explicar lo que es la variabilidad de los resultados académicos que existe eh, más variabilidad muchas veces entre clases dentro de un mismo colegio que entre colegios para explicar eh, la variabilidad de, de los resultados de los alumnos y por tanto la importancia de el profesor o el maestro como eh, el principal factor a la hora de explicar esas diferencias en rendimiento eh, educativo. Eh, como dije anteriormente, si bien existe y sobre todo en las últimas décadas mucha literatura y muchos estudios que intentan aproximar o estudiar estas diferencias entre los profesores para explicar el impacto que tiene en los alumnos todavía es un tema que lleva relativamente poco tiempo y no existe un consenso absoluto, sí existe consenso acerca de la importancia que tiene pero no de cuál es el verdadero impacto que tiene las diferencias de desempeño de los profesores en los estudiantes y básicamente esto sería por dos grandes grupos de eh, desafíos o problemas o, o grandes cuestiones. La primera es cómo aproximamos o cómo medimos realmente la efectividad de un profesor o la efectividad o el, el desempeño que tiene un profesor. ¿vale? porque bueno no es eh, directo, no es eh, trivial eh, la medida de eh, esta efectividad o, o desempeño. Inicialmente eh, se intentaban explicar las diferencias de profesores según algunas características observables, básicamente eh, la educación que tenían, la, los años de experiencia eh, que tienen los profesores, pero la evidencia muestra que eso no tiene relación realmente con luego el impacto que tiene sobre los alumnos y la efectividad, por tanto, de estos, de estos profesores. Los modelos más recientes que se utilizan son los modelos de valor agregado, los BAM. Sobre todo se han aplicado, o, o la mayor parte de la, de la evidencia que existe es para los países anglosajones, ¿Por qué? Porque básicamente requieren datos longitudinales. O sea, para uno medir el valor agregado que tiene un profesor en cada uno de los alumnos, precisa la medición al principio, o sea, cuando el, el profesor recibe a sus alumnos y cuando termina el curso académico. Entonces, eh, muchas veces eh, no disponemos de este tipo de datos para poder aplicar este tipo de modelos. Y que también últimamente han recibido algunas críticas porque eh, son modelos que asumen eh, determinados supuestos. Eh, muy simplificadores que a veces no, no, no se cumplen efectivamente o sea que el primer problema es cómo medir la efectividad de los profesores o el desempeño docente y el segundo gran problema a la hora de, de, de analizar este, este, el desempeño de los profesores es cómo podemos controlar por el problema de la autoselección escolar ¿Vale? este problema en educación es y ya varios me han escuchado hablar como dice Juan el problema de la endogeneidad eh, en educación es, eh, es muy común que no solamente los alumnos o las familias, porque bueno, perdón, los alumnos de, de educación primaria no eligen, sino que son sus padres, no solamente las familias elijan los centros educativos a los que van a enviar a sus alumnos, sino que también los profesores eligen a los centros educativos a los que pueden eh, o los que quieren ir a impartir, y lo mismo con los directores, con lo cual eh, esta autoselección escolar sesgaría los resultados si queremos eh, efectivamente medir eh, cuál es eh, el desempeño de cada uno de estos docentes y aislar del resto de componentes o del resto de factores que eh, están eh, asociados al colegio o a las familias o a los alumnos. Entonces, ¿qué proponemos nosotros en este trabajo? Eh, proponemos combinar, ¿vale? que es una línea de investigación que estamos trabajando ya hace algunos años, intentar combinar los métodos de frontera con eh, la inferencia causal, ¿vale? con, con la evaluación de impacto. Y concretamente, en este caso, lo que proponemos es, eh, en primer lugar, para controlar por este problema autoselección o del, del sesgo de selección que comentaba anteriormente, eh, explotar lo que es la variación entre clases dentro de un mismo colegio. ¿vale? Y esto voy a hablar ahora más detalladamente en, en los próximos eh, minutos. Y luego... Eh, lo otro que proponemos es utilizar DEA ¿sí? como estrategia para medir la eficiencia o el desempeño o la efectividad de los profesores. ¿vale? Porque al final eh, la eficiencia de, de un profesor es la capacidad que tiene para gestionar su aula, para tratar de sacar el mayor resultado posible de sus alumnos con los recursos que les fueron asignados. Con lo cual eh, proponemos utilizar esta técnica para identificar dentro de cada colegio, hacer benchmarking y quién es el mejor y quién es el eh, eh, profesor en cada una de, de las escuelas entonces partiendo de lo que es una función clásica de producción educativa donde tenemos los resultados de los alumnos estamos a nivel como dije vamos a explotar la variación dentro de los colegios con lo cual vamos a trabajar a nivel de clase vale de aula y por eso tenemos dos subíndices el i y el k el i vendría a ser el colegio y el subíndice k el grupo dentro del colegio vale entonces tenemos la función clásica, como decía, donde tenemos resultados promedios de los alumnos, características observables de estos alumnos que componen cada una de las clases, luego, por supuesto, las características escolares asociadas eh, al colegio I y, y cada uno de los grupos y un componente de eficiencia, de eficiencia eh, global de la clase K dentro del colegio I. Una eficiencia global que podríamos descomponer o que básicamente tiene tres eh, subcomponentes. Uno, que sería lo que es la eficiencia escolar, ¿sí? la capacidad de gestión a nivel de la escuela, de los recursos escolares. Luego, un componente asociado a la eficiencia propia del profesor dentro del aula. Y por último, un componente asociado a características de los alumnos, que no podemos observar y que también afectan a la capacidad de gestión que tiene el profesor dentro del aula ¿vale? o sea que sería de la eficiencia global de toda eh, la clase dentro del colegio entonces en un mundo perfecto ¿sí? en un mundo exógeno donde nosotros fuéramos Dios y tenemos a todos los profesores, directores, alumnos los podemos eh, distribuir de una forma aleatoria ¿vale? por eso es un mundo exógeno podríamos estimar esta eficiencia global y aproximarnos a lo que es la eficiencia del profesor dentro del aula. Pero esto no es verdad, porque la vida es muy dura y como dije anteriormente existe autoselección, no podemos ser Dios, no podemos eh, distribuirlos de forma aleatoria y realmente lo que tenemos es eh, una situación en la que si estimamos directamente la eficiencia a nivel de las clases dentro de cada colegio Estamos estimando este término compuesto y que no podemos eh, diferenciar cada uno de los subcomponentes que tiene este, este término eh, eh, compuesto. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es alguna manera de poder quedarnos solamente con este componente, el eh, W, que es la eficiencia del profesor, y que va a ser, que es el objetivo o, o, o el, sí, el objetivo del, del, del análisis. Entonces, ¿en qué consiste? la estrategia de eh, explotar la variación exógena dentro de cada uno de los, de los colegios. Asumimos que tenemos dos clases, ¿vale? grupo 1 y grupo 2, dentro de cada uno de los colegios. Y que los alumnos fueron distribuidos de forma aleatoria, ¿vale? entre estos dos clases, de un mismo grado. Es, eh, en el caso concreto de nuestro análisis es eh, cuarto año de primaria, vale pero tenemos... Dos grupos, Grupo A y Grupo B, de cuarto año de primaria. Y distribuimos los alumnos de forma aleatoria. ¿Vale? Al distribuir los alumnos de forma aleatoria, los profesores también están distribuidos de forma aleatoria porque no hay diferencias entre el Grupo A y el Grupo B. Por más que digamos, bueno, tú eliges primero, bueno, si son iguales, eh, al final también los profesores están siendo distribuidos de, de forma aleatoria. Perdón. Entonces lo que tenemos es una especie de experimento natural. ¿Vale? Donde por casualidad, porque como todos los seres humanos son distintos, por casualidad en un grupo va a haber un profesor que es un poco mejor que el otro, un poco más efectivo, con mejor desempeño o más eficiente que el otro profesor del otro grupo. ¿Vale? Entonces dentro de un mismo colegio vamos a tener dos grupos comparables en términos de la composición del alumnado, tanto en características observables como no observables, ¿vale? porque estamos asumiendo que los distribuimos de forma aleatoria. Y por tanto, la única diferencia que hay es que en un grupo, por casualidad, tenemos un mejor profesor que en el otro grupo. ¿Vale? Hasta ahí. Entonces, para saber cuál es el grupo que fue asignado a un mejor profesor, lo que proponemos utilizar es DEA ¿sí? para poder identificar cuál es el más eficiente y cuál es el menos eficiente de estos dos profesores. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tener es un grupo tratado, que es el grupo asignado al mejor profesor. Nuestro tratamiento ¿sí? es a ver si haber obtenido o haber sido asignado al mejor profesor. Y un grupo de control, que es el otro grupo que tiene el, el profesor con eh, menos efectividad o menos eficiencia en este caso. Y vamos a trabajar siempre en diferencias. ¿vale? Vamos a calcular el gap que hay entre la eficiencia del profesor eh, con mejor eh, rendimiento y el profesor menos eficiente y esas diferencias son las que vamos a intentar luego eh, asociar a otros factores o tratar de, de, de explicar o, o buscar qué variables se puedan asociar a ese gap de eficiencia entonces volviendo a lo que era nuestra, nuestra fórmula o nuestra definición de la, de la eficiencia global tenemos la eficiencia del primer grupo que la habíamos descompuesto en tres términos el primero, repito, era la eficiencia del colegio el segundo término, la eficiencia del profesor y el tercer término, la heterogeneidad no observable de los alumnos evidentemente si estamos trabajando a nivel de escuela la eficiencia escolar, eh, ese, la ratio es uno y luego al asumir que los alumnos se distribuyeron de forma aleatoria y repito, eso significa que tanto en características observables como no observables eh, tienen la misma, el mismo valor promedio, se espera que tengan las mismas, las mismas variables promedios, esta ratio también sería igual a 1. Con lo cual en este caso, sí que estimando la eficiencia de las clases y tomando eh, la ratio o el gap, nos estamos aproximando, o no estamos aproximando, no, estamos midiendo el gap o la diferencia en eficiencia de los profesores. ¿Vale? Todo esto siempre con el supuesto de que los alumnos sean asignados aleatoriamente entre uno y otro grupo. Vale, esto es un poco el resumen de lo que he contado anteriormente. Entonces lo que hacemos es utilizar DEA en una primera instancia para estimar esa eficiencia de cada uno de los, de los grupos en, en nuestra base de datos. Luego tomamos la ratio y por último intentamos explicar este gap de eficiencia o esta ratio entre diferentes variables que tenemos del colegio, de los alumnos y de los profesores de características que tienen los profesores entonces la, la base de datos que tenemos que es una base de datos muy particular porque repito necesitamos tener dos grupos del mismo curso académico y donde además sepamos que los alumnos son asignados aleatoriamente que esto no es sencillo en generar las bases de datos educativas que tenemos o solamente tienen información de un grupo o de una parte de alumnos de, de, de cada uno de los cursos académicos y en general tampoco sabemos eh, cómo fueron asignados los alumnos a cada uno de esos, de esos grupos. Entonces en esta base de datos sí que lo tenemos porque hay una pregunta específica para el director del centro educativo donde le dicen eh, cuál es el criterio para agrupar a los alumnos dentro de cada uno de los cursos ¿Vale? y tienen eh, diferentes criterios dentro de los cuales seleccionamos como eh, criterios aleatorios o como distribución aleatoria entre, entre grupos solamente tres después de hacer diferentes eh, análisis y ver eh, cuáles eran eh, efectivamente eh, aleatorios entonces el primero es que sean asignados de forma alfabética ¿sí? por el, el, la letra del apellido el segundo, buscando eh, equidad entre hombres y mujeres, así que más o menos sea balanceada la proporción de la composición por género de los, de los grupos. Y por último, eh, buscando heterogeneidad entre los grupos, ¿vale? o sea, buscando que, eh, perdón, heterogeneidad entre los estudiantes dentro de cada uno de los grupos. Y nos quedamos con estos eh, colegios, descartamos todos los colegios que utilizaban algún otro criterio. ...que consideramos que no fuera eh, aleatorio. A ver si tienen alguna pregunta o algo que no... ...en cualquier momento me interrumpen. ¿Vale? Porque a veces veo caras un poco ahí de... Entonces, eh, nos quedamos con estos colegios... ...que solamente utilizaban criterios que consideramos aleatorios. Que eran 211 centros educativos... ...que es más o menos un cuarto de la muestra. ¿Vale? Teníamos algunos centros educativos... ...que directamente solo proporcionaban información de un grupo... Con lo cual, evidentemente, con la estrategia que estamos proponiendo no, no podíamos utilizar. Y luego descartamos también aquellos que eran más o menos 200 que utilizaban algún criterio que consideramos que no era aleatorio a la hora de, de formar estos, estos grupos. Entonces, primero, una vez que tenemos los 211 colegios con los 422 eh, clases, ¿vale? porque tenemos dos clases por cada colegio, es eh, efectivamente comprobar que haya la autorización ¿vale? porque una cosa es lo que dice el director y otra cosa es la vida misma ¿vale? entonces lo que hicimos fue considerar diferentes eh, variables de eh, características de los alumnos ¿sí? sobre todo el nivel socioeconómico eh, la condición de inmigrante, bueno de nativo en este caso, que fueran repetidores ¿sí? variables que eh, caracterizan a la composición del alumnado y también de los profesores y verificar entre el grupo 1 y el grupo 2, bueno, grupo A o grupo B en este caso, que no existieran diferencias significativas en media, ¿vale? Para ninguna de estas variables, a modo de verificar la aleatorización, ¿vale? Porque si sistemáticamente teníamos que un grupo eh, en alguna de las variables era mejor que el otro, no, no, no iba a cumplir con el, el criterio de asignación aleatoria. Y entonces ahora, como, de, como les conté anteriormente, lo que hacemos es estimar DEA. ¿vale? Estimamos en un DEA todos los, todas las, las clases de estos 211 colegios para eh, saber dentro de cada colegio cuál profesor tiene eh, un índice de eficiencia mayor y cuál tiene un índice de eficiencia menor. O sea, cuál va a ser el grupo tratado y cuál va a ser el grupo de control. Porque ahora tenemos grupo A y grupo B, que puede ser... Eh, en un colegio el A el más eficiente y en otro colegio el B más eficiente. Entonces ahora tenemos que digamos, aplicar el tratamiento a nuestros, eh, nuestros estudiantes, que son eh, los grupos. Las variables que utilizamos son variables muy estándar que se utilizan en economía de la educación para estimar eficiencia. Tenemos el resultado en lectura de matemáticas y luego el índice socioeconómico promedio de los estudiantes. De, de la clase, el porcentaje de alumnos nativos, el porcentaje de alumnos no repetidores, o sea que estén en, en su curso correcto, y un índice socio. Eh, perdón. En cada escuela, eh, a ver, en media más o menos tienen 22, 23, y habrá colegios con un mínimo de. No, no recuerdo si está la tabla acá del mínimo no, pero habría. No recuerdo la varianza que tienen del tamaño del, del, del, del grupo. Bien, entonces Una vez que tenemos la eficiencia del grupo A y del grupo B, seleccionamos siempre en cada colegio el grupo que tiene mayor eficiencia, esto es el profesor más eficiente, y sería nuestro grupo tratado. ¿vale? Y la ratio siempre la vamos a construir tratado versus control, con lo cual la ratio, este gap, siempre va a ser mayor o igual a 1. Y esta es la distribución de las ratios de eficiencia en los 211 colegios. En media eh, era 4, bueno, 5%, ¿vale? la diferencia entre 1,05 la ratio, eh, y luego sí que hay eh, colegios donde la ratio alcanza casi a un 15%. O sea, la diferencia que hay en términos de eficiencia entre un profesor y otro sí que son sustantivas. De hecho, yo creo que en principio esperábamos que no hubieran. O sea, uno dice, bueno, en primaria uno piensa cuando... El, y de hecho los padres cuando eligen el colegio dicen, bueno, la gran decisión es elegir el colegio o el centro educativo al que voy a mandar a mi hijo. Bueno, hay otra decisión que luego es que te toque el profesor más eficiente, porque sí que hay diferencias eh, muy significativas entre un grupo y otro. Y si by chance te toca el que es un 15% menos eficiente... Eh, Da igual sea, la decisión que hayas tomado de, de qué colegio o enviar o no, o, no, o no enviar al, al chico. Vale, entonces, eh, estas ratios ¿sí? entre el profesor más eficiente y el menos eficiente es la que vamos a regresar posteriormente sobre diferentes variables de los profesores para saber a ver qué puede explicar eh, este gap eh, educativo. Aquí lo que tenemos en, el, en la tabla anterior, ¿vale? la diferencia de medias era antes de aplicar el tratamiento. ¿Vale? O sea, grupo A y grupo B, pero sin saber cuál era el tratado del control. Ahora lo que hicimos es, grupo tratado, como dije, el que fue asignado, al profesor más eficiente. Y grupo de control, al menos eficiente. Con lo cual es lógico, la eficiencia media del grupo tratado es mayor que la eficiencia media del grupo de control. Y lo mismo los resultados, ¿vale? Porque esto es un modelo de DEA orientado al output y... Eh, los resultados, tanto en lectura como en matemáticas, del grupo tratado son mayores que los del grupo de control. Y en estas tres variables, obviamente, esperamos que las diferencias sean significativas, si no, no habría tratamiento, no habría diferencias entre un grupo y otro. Lo importante es ver qué pasa en el resto de las variables, para saber si, si esos resultados no son eh, causados por diferencias en la composición de los grupos. Y lo que vemos, nuevamente, es que en cuanto a lo que son las variables de los alumnos y al tamaño también de la clase de cada uno de los, de los grupos, no hay ninguna diferencia significativa. ¿vale? O sea, lo único que diferencia a estos dos grupos es eh, el profesor más eficiente y que eso se traduce en mejores resultados. En efecto, o sea se suele, en educación se suele medir el, el, el efe, tamaño del, del efecto del tratamiento en términos de desviaciones estándar. Si tenemos un profesor que es una desviación estándar más eficiente que el otro, eso se traduce en un incremento o un eh, tamaño del efecto en términos de resultados de los alumnos de 0,45 o 0,43 desviaciones estándar, tanto en, en lectura como en matemática. Esto es un efecto muy grande. ¿vale? En, en general, los estudios que, que hay previamente para que estudian o que analizan la efectividad de los docentes, ya sean en, en, en América o en, en Reino Unido, están en el entorno de 0,25, 0,35, 0,36 como máximo. ¿Vale? En este caso estamos hablando de efectos bastante más sustantivos. Muy bien, eh, la causa de, de eso no sabemos. Puede ser que sea un efecto país y que efectivamente en España las diferencias sean más eh, sustantivas en, dentro de los colegios. Puede ser producto de la metodología, porque en general, como dije todos los estudios utilizan otra metodología para medir la efectividad y no la hundea. No Pero lo que sí eh, es importante es que son diferencias muy sustantivas en términos de, de, los, de los alumnos. De hecho, ver, la diferencia son 18 puntos o 19 puntos. En PISA, que más o menos tiene una escala similar a la que tiene este trabajo, eh, esta, perdón, esta prueba de la evaluación general de diagnóstico, 40 puntos de diferencia es más o menos lo que un alumno puede aprender en un curso académico. ¿vale? Se hace más o menos esa correlación o esa comparación. Y aquí estamos hablando de una, de una diferencia de la mitad de, de ese efecto simplemente en media por haber obtenido el profesor más, más eficiente respecto del menos eficiente bien entonces la siguiente pregunta que nos hicimos y que intentamos explorar es ¿qué hace un buen profesor? o ¿qué características? o saber si hay alguna característica observable aunque la evidencia empírica nos dice que en general las características observables no se asocian con el desempeño bueno intentar eh, explicar estas, estos gaps de eficiencia con algunas de estas características que teníamos en la base de datos. Y lo que encontramos eh, fue, en primer lugar, qué cosas no están eh, asociadas. ¿vale? Y esto, como decía, en línea con la, la literatura que existe, la experiencia ¿sí? que tienen los, los maestros o los años de experiencia que tienen, en principio... Eh, perdón, la, la experiencia y el, el, el, la formación que tienen no están asociados con estas diferencias de eficiencia. Esto tiene implicaciones importantes. En general, la, la forma, bueno, en España no existe un sistema de evaluación de los profesores, pero sí que el sistema de promoción es en función, o, o los incentivos, son en función de los años de experiencia. Con lo cual, también, aparentemente no está asociado con la efectividad, con lo cual eh, habría que replantearse cabe la posibilidad de replantearse, eh, pensar en sistemas de, de incentivos mixtos que incorporen otras dimensiones que no, sean, que no estén solamente basados en, en este tipo de variables que la evidencia, repetidamente, eh, nos dice que no, no, no explica las diferencias en el, en el desempeño. Las diferencias en los estudiantes y en los colegios tampoco, y esto es debido a la, a la letrización que tenemos en, el, en, el, en la estrategia de, de identificación. Y variables que encontramos que están asociadas o que podrían estar asociadas a la eficiencia son en primer, la antigüedad en el centro. Esta es una variable que eh, es una variable dummy que incorporamos de si el profesor lleva menos de 5 años o más de 5 años en el mismo centro educativo. ¿vale? No es de experiencia docente, sino eh, antigüedad en el centro educativo. Y parecería que aquellas que tienen más años de antigüedad en el mismo centro educativo afectan positivamente a la eficiencia de los profesores. Lo mismo ocurre con el género y aparentemente las maestras mujeres son eh, en media más eficientes que eh, los hombres. De esto existe algo de literatura, de hecho este trabajo es para educación eh, primaria en, en España también y proporciona evidencia de que efectivamente las mujeres tienen eh, en media, un mejor desempeño que las, las maestras mujeres, que los, que los hombres. Habría que ver un análisis un poco más profundo y ver cuáles son efectivamente esas prácticas o qué es lo que hacen eh, las, los profesores mujeres para eh, obtener mejores resultados. Y luego el del tamaño del, de la clase, que como comentaba anteriormente eh, Dani, es una variable muy controvertida en el análisis de eh, economía de la educación y el efecto que tiene efectivamente en eh, el desempeño de los estudiantes. Muy controvertida por esto que decíamos, en, porque hay un doble efecto de eh, autoselección de las familias en los, en los colegios en los que tienen eh, buenos resultados. En nuestro caso, tener una clase más pequeña aumenta la eficiencia de los profesores. ¿vale? O sea, tener menos alumnos en la clase. Resulta bastante intuitivo. Parecería que bueno, el, el profesor puede gestionar mejor eh, el aula si tiene menos alumnos. Y entonces, para como conclusión, o moraleja del, del trabajo, lo primero es resaltar o sea, la, la, la contribución o la mayor contribución que tiene el estudio más allá de los resultados empíricos es eh, la propuesta ¿sí? de fusionar estas dos eh, metodologías o líneas de investigación que son las fronteras productivas y la evaluación de impacto para analizar eh, el problema de eh, la efectividad o el desempeño de los docentes. Nosotros no encontramos algún trabajo previo que utilizara o combinara estas técnicas. El desempeño docente y otras eh, variables de interés o efectos que pudieran interesar dentro de lo que es por ejemplo la economía de la educación que <coughs> Eh, sabemos que tiene el problema de la autoselección y de manera muy eh, pronunciada de hecho eh, utilizamos una base de datos o, o sea, no, no tuvimos que hacer un experimento para, para poder controlar por este problema, sino que utilizamos una base de datos que ya existía y que por ejemplo Teams, que es una base de datos internacional también proporciona información de dos grupos dentro de cada colegio, con lo cual podría replicarse o aplicarse para, para otros, otros contextos ya en términos empíricos, lo que decía, las diferencias significativas, o sea, existen no solo significativas sino sustanciales diferencias entre lo que son los profesores o los maestros dentro de un mismo colegio y esto en términos de política educativa sí que es importante y debería monitorearse o hacerse un seguimiento de lo que pasa dentro de los colegios y no solamente el comparar entre colegios para poder eh, reducir esas, esas diferencias y aprender de las buenas prácticas de los profesores que, que son más eficientes y poder trasladarlas al, al resto y reducir esas diferencias dentro de los colegios y como dije anteriormente, también en cuanto a lo que son las variables que se asocian al desempeño docente eh, la evidencia nos dice que cabría replantearse o por lo menos plantearse porque en España, como dije, sistemas de evaluación docente eh, no existen sistemas mixtos donde se incorporen medidas de efectividad docente este es un tema muy controvertido ¿vale? porque en general hay muchas críticas de solamente eh, implementar sistemas de incentivos o de evaluación docente basado en medidas de desempeño, pero sí por lo menos pensar en algo mixto y que no sea solamente un sistema de incentivos basado en los cursos que uno haga y la formación y los años de... sino que de alguna manera combine eh, alguna medida de, de, de efectividad que es al final lo que, lo que queremos eh, lograr en, en los docentes, mejorar el, el desempeño docente. Y nada, bueno, como futuras líneas, a ver, el, el, la parte empírica de exploración es verdad que es un, una etapa muy inicial y la gran pregunta es, bueno, ¿cuáles son las prácticas y los métodos docentes? que hacen a un, buen a un buen profesor y a un mal profesor. Lamentablemente la información que solemos tener en lo que son las bases de datos educativas no es muy robusta o consistente, son variables en general subjetivas, de bueno, con qué frecuencia utiliza tal o cual medida o tal o cual práctica. Por lo tanto, el, el, el gran desafío en, en, en el área de medición del de, de desempeño docente sería poder eh, hacer un análisis más profundo y entender y para desentrañar este, este gap de eficiencia que hay en qué hace un buen profesor y qué no hace un buen profesor y ya está nada más Muchas gracias. Vale. yo me una, dos preguntas si puede ser vale. eh, primero has dicho que para medir la eficiencia de que un profesor hay que tener en cuenta pues, el resultado de ese profesor yo entiendo que el resultado se refiere a el mundo aprobado de alumnos, aprobados o un número de aprobados que además no tengan nota o sea, no sé exactamente a qué prefieren con resultados de, de esa revisión y luego otra segunda pregunta que no sé si va, lo has acabado al principio no sé, ¿por qué cuarto de primaria? Empiezo por la segunda que es, bueno, las dos que, que es más sencilla, cuarto de primaria porque es la base de datos que tenemos vale. ¿Vale? o sea, la evaluación general de diagnóstico o sea, se hace en cuarto de primaria y en segundo de secundaria se hizo o sea, es una base de datos muy buena, eh, de hecho nosotros en su, hasta, hasta que la vimos en su momento no sabemos ni que existía de, y no se utiliza o no hemos visto más que dos o tres trabajos que utilizan esta base de datos y es muy potente justamente por, por esta estrategia que tiene. Eh, la de secundaria tiene solamente un grupo, entonces solamente lo, lo limitamos a cuarto de primaria porque es la, la información que teníamos. Y en cuanto a las variables de resultado, lo que tenemos es el resultado promedio en pruebas de matemática y lectura. ¿Vale? No tenemos cantidad de aprobados, eh, no incluimos ese, esa variable eh, como un resultado del profesor, porque al final eso es muy subjetivo, o sea, si el profesor aprueba o no aprueba al, al alumno. En este caso es una prueba objetiva que se aplica a la misma como PISA, ¿vale? o cualquier evaluación externa que se aplica a todos los centros educativos y a todos los grupos la misma prueba. ¿Vale? Luego, en función de los ítems, es con la teoría de respuesta al ítem, entonces se hacen, se evalúan diferentes competencias con diferentes, eh, en diferentes disciplinas y luego se, hace, se rescala eso en una escala de 0 eh, a 600, creo que es. O aquí, a sí, 600. Y lo que tenemos es la puntuación media que obtuvo cada una de las clases en matemática y lectura. También se hacen ciencias, pero en... Como sabemos DEA, cuanto más variables incluimos, perdemos poder de discriminación y ciencias y matemáticas están muy correlacionadas en general, entonces se suele utilizar una, una de, las dos, de las dos pruebas. Vale. Tengo una pregunta. Tampoco sé si lo ha sacado en el sitio, ¿no? ¿En esa base de datos aparecen tanto colegios públicos como privados? Sí. ¿Habéis mirado si hay diferencias en esa ratio en públicos y privados? Eh, sí, de hecho, controlamos. Esa variable es una de las que ponemos como control en, en la hora de, de explicar las diferencias. Eh, bueno, que acá no tengo la tabla, no, la, no puse la tabla de, de las variables escolares, pero sí que es una de las variables escolares. Es público o concertado. Los privados, privados, los eliminamos del, del análisis. Son muy poquitos y los eliminamos. Eh, hacer el análisis separado, segmentando público y privado yo creo que llegamos a hacerlo y no encontramos diferencias eh, significativas. No me acuerdo si fue con este o el de infantil, pero no había como un comportamiento distinto en la asociación también de las variables, de las ratios, en unos y otros. ¿Y observables de los profesores exclusivamente tenéis eh, lo que está relacionado con, el, con la colaboración del desempeño, de la formación y de la experiencia? ¿Son esos observables de los profesores? Eh, tenemos eh, la formación que tienen, que es esta de si es certificado. Bueno, esto lo, lo estamos, este es el artículo, está en revisión, en minor revision del JPA. Todavía estamos en <risa> trabajando en la revisión y estamos corrigiendo un poco esta segunda, esta segunda etapa. Eh, y quitamos la variable de certificado. Tenemos si es licenciado o no licenciados al título que tiene la formación. si sí, Los años de experiencia, el género, los años de experiencia que lo tenemos agrupados en cinco años. Los años de antigüedad, eh, si el profesor es tutor o no del grupo, o sea, esto es, en primaria los tutores o sea, se agrupan por ciclos, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Entonces se asigna un tutor que suele ser el que está a los dos años con el grupo. Y tenemos esa información, si el profesor repite año, porque como es cuarto, si repite año con el, el grupo o si no, o si es un profesor nuevo. Y... Y tenemos cosas, o sea, de variables objetivas, características observables, como digo, que no sean de, de subjetivas de impresión o de eh, con qué frecuencia utiliza tal o cual te, eh, práctica, tenemos solamente estas, estas variables. Ya vamos a tener también el hecho de que eh, al final eh, concluíais con que eh, las personas nos parecían que funcionaban mejor que los hombres. Estoy teniendo en cuenta que el tamaño de la población femenina en maestras sí. es superior porque puede ser un efecto similar en el tamaño. De la proporción de. Puede ser un efecto si no tamaño. de, no, no. de... Efecto tamaño de los profesores maestros hay muy poquitos. Sí, en sí, un colegio. Sí, son el 25%. Son. ¿En ¿En no, no, pero que. No. ¿Pero qué decías? ¿Que en un cole? Sí. No. Sí, o sea, nosotros tenemos en, en cada uno de los grupos, si es maestro o si es maestro. O sea, si es... Bueno, en, eh, sí. Pero, entonces, es un la pole, eh, aquí parado. Sí, esto lo que hacemos es... Eh, esta es otra de, de, las, de las movidas que estamos trabajando y que, y que cambiamos la variable. Entonces, lo que hacemos es, nosotros tenemos una dummy en cada grupo, que si es, si es mujer o no. ¿vale? Entonces, las situaciones que se te pueden dar es, en los dos grupos del colegio, mujer-mujer, hombre-hombre, mujer, hombre-mujer, hombre, mujer, hombre ¿Vale? y construimos estas cuatro damis y estas cuatro damis son las que eh, luego eh, introducimos en el modelo para explicar y ver si eh, tienen diferencias significativas <coughs> un 25% son hombres nos de que cuando es una profesora con, el con más porcentaje de chicas en clase, nos dijo que había literatura que el efecto era mejor. O sea, eres, eres más eficiente, produces más, te cunde más, si eres profesora y tienes más chicas en la clase. Entonces, eh, hemos montado una interacción y efectivamente sale, yo creo que sale un efecto significativo. ¿no? El de las mujer con la mujer, el sí. De la mujer. El del hombre, ah. no mujer con más niñas sale un efecto positivo que respecto a mujer y menos niñas o hombre y menos niñas ¿no? sí de hecho la literatura es sí viene no, más de la rama la la de la, la psicología, la psicología la y es mujer, mujer hombre, hombre van mejor que sexos cruzados no, la pero también hombre con hombres también tiene un mayor efecto que hombre con con, chica, con alumnas mujeres, o sea, es como que hay más empatía de, pero por eso también habría que ver un poco qué es lo que hacen, o sea, cómo se traduce, en, en qué prácticas efectivamente se traduce esa, esa empatía, o sea, simplemente una cuestión afectiva y sin embargo, es que sobre la práctica docente no se recopila información es otro malo es lo que realmente permitiría que antes termine algo es, es, es muy mala sí, sí, es, es, es como es muy... muy porque al profesor le pregunta si usas nuevas tecnologías y el profesor contesta lo que en realidad espera que la comunidad espera que tenga que hacer ¿no? entonces no son respuestas no hay observaciones de aulas ¿no? que es lo que uno debería hacer en el estudio cualitativo donde hay que estudios se, se pone una cámara y entonces eh, oculta y se ve realmente cómo es la clase. ¿no? Entonces, ¿Y qué esto, prácticas? En NIT está el, hay un centro que es el Power Cational Lab en, en, en el NIT y ellos están haciendo todo tipo de análisis cualitativo donde a un profesor le dicen prepárate tu mejor clase posible, vete con tus alumnos y da tu mejor clase posible. Y entonces ven cómo se desenvuelve la clase y determinados expertos analizan... Cómo lo hace e incluso pidiendo a un profesor malo que prepare eh, por adelantado su mejor clase, los expertos son capaces de señalar qué está haciendo mal y por qué esa clase es mala, ¿no? Entonces eh, eh, en eso se está trabajando ahora, pero digo ahora, ahora hay mucha realidad, ¿no? Y en Estados Unidos, o sea, sí. imagino en España poner una cámara <risa> ni en la universidad, que hacemos estos estudios, tampoco lo veo. nada ¿no? Y eh, habías comentado que la nota, bueno, no sé si hablabas de la nota, porque has hablado en dos momentos diferentes sobre ello. Eh, al aumentar el número de alumnos, tenía un efecto positivo en la nota, en la calificación media, que el hecho de que hubiera más alumnos, que normalmente venían porque los padres llevaban más los niños a esos colegios, eh, hacía que la nota fuera mejor. He eh, tenido bien eso? A ver, no, lo que hay es eh, el tamaño de la, de la clase, o sea, la cantidad de alumnos, uh -huh. hace que el profesor. O sea, menos tamaño sea más eficiente. Menos y, tamaño de la clase. Sí, y eso se puede traducir al final en resultado académico, porque es eso. La eficiencia al final es, con los recursos que te doy, obtener el máximo resultado de tus alumnos. Me ha gustado, me un poco la atención, que aumentar el tamaño del aula hiciera aumentar la media en las variables que habéis tomado de... No, no, es la reducción. Claro, es que hay dos ¿vale? efectos. O sea Lo que yo explicaba es que hay un primer efecto de endogenidad donde... Cuando Pero esto está se controlado. En la escuela, los padres informan sí. y tratan de elegir el que boca a boca dice que es el mejor uh -huh. colegio. Esos colegios se llenan y las obras están llenas cuando uno hace análisis de eficiencia, en principio encuentra el resultado, encuentra una correlación negativa entre el tamaño del aula y el resultado. Ese es un primer efecto. El segundo efecto es que cuando nosotros, por azar, encontramos diferencia entre el grupo A y el grupo B de la misma escuela donde los alumnos son aleatorizados... Muy poquita diferencia. ...que a veces llegan niños nuevos y, tal, y se van niños durante el curso y se producen diferencias aunque partan del mismo número. Esas diferencias sí que son importantes, es decir, el profesor que tiene 25 niños en realidad tiene menos eficiencia que el que tiene 23. Es decir, el efecto, una vez que controlas por todo lo demás, el colegio es muy bueno. Ya, pero tú tienes 25 y el de al lado tiene 23. Bueno, pues a ti te va un poquito peor que al que ti tiene 23. Independientemente de lo bueno o lo malo que sea el colegio. ¿Quieres? Y los alumnos. Claro. pregunta más. Yo tengo. Bueno, no sé. Bueno, primero felicidades. Por lo original claro mundos diferentes pero, pero luego el tema de la determinación del tratamiento de, del, del grupo AB, el grupo que es tratado y el grupo que es control eh, no sé, en el diseño experimento generalmente el tratamiento suele ser el mismo la pastillita suele ser la misma la que se le da a cada uno de los tratados y luego tienes un placebo que también es el mismo digamos aquí claro, aquí como los profesores, los maestros y maestras son diferentes el tratamiento digamos no es exactamente lo, lo mismo eso por un lado por otro lado, mm. relacionado con, con este tema. Claro, si, si a la hora de decir quiénes son los tratados y quiénes son el control, os pues fijáis en el score de eficiencia que sale de cada, de cada grupo, si la diferencia es muy pequeña, ¿cómo sabes que realmente hay diferencias? Por lo tanto, ahí, no sé, no, no te te vale que lo te a lo mejor algo así si gusta, te pones que bonito la confianza, te lo falta decir que, que tampoco hay diferencias. <risa> que no lo habéis hecho porque os fastidiaría el tema, evidentemente, <risa> si no, no se puede medir. ¿no? Y prefiero medir a no medir eso siempre. Pero eso por otro lado, o sea, el tema de, de la determinación del grupo que es tratado y del grupo que es control, no lo tengo claro, pero bueno, está ahí en JP lo van a aceptar. No, bueno, Fantástico. pero. <ríe> ¿Qué voy a decir yo? Eh, eso por un lado, y por otro lado, ¿tendría sentido que utilice una medida que no fuera radial? Es decir, una un rasero, orientación output, que permite, por tanto, ver si el maestro o maestra es mejor eh, apoyando los matemática. en matemáticas o apoyando los en, le en, en, en lengua. O, o no tendría sentido, no sé, eh, porque aquí obligas a ser eh, igualmente bueno o malo <risa> en, las dos, en las dos características están en los dos outputs, eh, ¿tendría su sentido a lo mejor? Sí, como en cualquier, el, análisis de todo, de, ¿no? No, como cualquier análisis de educación de eficiencia que tiene sentido hacerlo no radial y dejar libertad a que cada uno al final priorice la disciplina que, que sí. sea, o sea, el, sería lo mismo. Con lo otro, a ver, lo de las diferencias eh, significativas y las intensidades. O sea, lo que hay aquí es como una, un tratamiento de diferentes intensidades. Sí. Porque, claro, el realidad del tratamiento es: te doy el profesor más eficiente. ¿vale? O sea, todos los tratados, eh, eh, o es si. Bueno, es que empates me no había casi. Igual. Es, en algo, aunque sea muy pequeñito, en un epsilon, es sí. más eficiente que el otro. Sí, sí. Pero claro, lo que hay es, diferente, es verdad, hay diferentes intensidades, no es lo mismo que te dé más eficiente en una décima que si te doy uno que es un 15% más claro, eficiente. Claro. O sea, que el tratamiento no es homogéneo, está claro, no es que le doy la pastillita y ya está. Con lo cual, sí podría tener sentido, también se hacen análisis de tratamientos de diferente intensidad, con lo cual también podría tener sentido pensar en algo así.